Hola, en este video quiero explicar la estructura de directorio que utilizamos para realizar la certificación. Si bien esto no afecta a las certificaciones en sí, es una forma de mantener ordenado el trabajo que estamos realizando. Esta es la estructura que utilizamos nosotros, no es una estructura estándar ni tiene nada que ver con el impuesto interno. Simplemente eh, se las comentamos por si acaso a ustedes les pueden servir para mantener, como dije recién, eh, más ordenado el trabajo. Nosotros creamos varias carpetas y algunos archivos. Les voy a explicar para qué es cada uno. ¿Ya? Y en el fondo con eso van a también saber qué es lo que necesitan para poder hacer la certificación. Bueno, la primera carpeta que es la de las boletas, esta generalmente no está a menos que la empresa que se vaya a certificar requiera boletas. Entonces ahí va a ir todo lo que tenga que ver con las boletas, incluyendo el folio de boletas. ¿ya? El folio de es el único folio que manejamos fuera de la carpeta de folio. La carpeta de folio, bueno, obviamente es para mantener todos los folios. En este caso está el folio de las notas de crédito, pero si hubieran unos folios de factura folios de factura ex, eh, exenta factura de exportación eh, factura de compra, guía de despacho, etcétera todos esos folios, todos esos CAF los dejamos en este directorio es súper importante que si van a tener varios CAF para el mismo documento sepan que, eh, cuál es el rango de su documento entonces, por ejemplo, si este CAF fuera del 1 al 10 es importante que lo coloquen ¿por qué? porque así es más fácil identificar cuando eh, requieran seleccionar el CAF y no tienen que estar abriendo los archivos es una mala idea dejar el nombre por defecto que impuesto tema usted no da, porque el nombre por defecto no dice cuál es el tipo de, eh, de documento que ese CAF soporta. Entonces van a tener que abrirlo, XML y van a perder tiempo. Entonces lo más fácil es colocarle el número y si tienen varios eh, CAF del mismo tipo de documento, eh, colocar el rango en el que está cada uno. El siguiente directorio es el directorio de intercambio. Ya En esta carpeta que actualmente está vacía, vamos a colocar dos cosas. Uno es el archivo XML de intercambio que Impuesto Interno entrega. Y dos, eh, las respuestas con los tres archivos XML que generamos a través de la aplicación. Que esos tres archivos son los que después se suben a Impuesto Interno. Entonces aquí va todo lo que tiene que ver con el proceso de intercambio. En la operación real se encuentra el archivo eh, J son de las correspondientes a la simulación. Este es el archivo que contiene los documentos reales de la operación del contribuyente que se va a certificar. Tienen una carpeta porque aquí mismo además pueden dejar, por ejemplo, eh, imágenes o PDF de documentos reales que tengan del contribuyente. Bueno, en la carpeta PDF obviamente van a ir todos los PDF que generemos. En la carpeta SET va el SET de pruebas. Yeah. El set de pruebas, acá tenemos solamente un archivo, pero vamos a mostrar en otro video cómo separamos ese archivo en los distintos archivos que necesitamos para poder hacer eh, el proceso de certificación. Y finalmente tenemos el directorio de XML donde vamos a ir dejando todos los XML del proceso de certificación. Ya, esos son los directorios y el único archivo que hay suelto acá es el archivo de eh, envíos en donde vamos a ir registrando para cada envío que hagamos eh, su track ID. Ya, en el fondo eh, porque se traga es que después necesitamos para poder hacerle seguimiento al documento ¿qué otra cosa podríamos colocar acá por ejemplo? bueno una nota que nosotros usamos es colocar por ejemplo eh, certificar entonces con eso indicamos que hay que hacer el proceso de certificación o por ejemplo si quisiéramos indicar que estamos esperando algo esperando respuesta si ya. ¿Qué más podríamos buscar en este directorio? Por ejemplo, la firma electrónica del contribuyente, eh, del representante legal del contribuyente que estemos certificando, o cualquier otro archivo que sea necesario. Ya, los datos del contribuyente, etc. ¿Ya? Eh, insisto, la estructura no es estándar, eh, simplemente les estoy comentando eh, qué es cada carpeta, porque esta carpeta las vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo los otros videos. Pues ahora ya saben más o menos qué significa cada carpeta cuando aparezcan más adelante. Muchas gracias.